y tengo un pequeño taller de encuadernación. Soy artesana. Es un trabajo muy lento a comparación de la velocidad que llevamos a, eh, al día a día. ¿no? Hago libro a libro, uno por uno, ¿no? desde el principio al final, ¿no? todo manual. Eh, incluso hago el IVA, los libros de cuentas, vamos, la contabilidad, eh, limpio mi local. En eh, fin. Todo. Claro que ha bajado el trabajo, yo creo que la crisis la estamos notando en todos los sectores, ¿no? Pues los autónomos somos un cero a la izquierda. Los partidos políticos se acuerdan de nosotros en campaña electoral. Y nos prometen un montón de cosas que al final nunca, nunca son verdad, ¿no? Bueno, como casi todo lo que prometen los políticos, claro. Que luego no es realidad. Y bueno, pues ser autónomo es una putada casi otra alternativa. Eso sí. Yo pienso que hoy en día todos deberíamos de comprar en el comercio local. Si, si nos compramos unos a otros, vamos a vivir mejor, me parece a mí. Que hay que vivir de otra forma. Y aparte de vivir de otra forma, gastar de otra forma, ¿no? Mirar un poco, pues, eh, ¿a quién estoy comprando y, y qué trabajo ¿No? O sea, para que llegue a mis manos ese producto, ¿qué trabajo ha tenido que hacer esta persona? El ayuntamiento no se enrolla nada. Me cambié de local hace tres años y no me conceden la licencia de actividad porque dicen que faltan 25 centímetros de altura. La normativa dice que hay que tener 2,50 de altura. Y como el local no cumple esos requisitos, pues ahora me tengo que cambiar de local. con lo que supone un cambio, ¿no? Camara se está quedando desierto, o sea, hay muchísimos locales cerrados, no hay comercio y la gente al final no tiene vida. Animo a la gente a que cree empresa, bueno, empresa o un trabajito que te dé un poco de dinero para sobrevivir. Pero que si te apasiona lo que estás haciendo, lo tienes que hacer. Aunque tengas un montón de inconvenientes por el camino, pero yo creo que hay que hacerlo. Vas a vivir de otra forma, pero seguro que vas a ser más feliz. Yo eso pido vamos <laughs>